En este vídeo os, os vamos a explicar cómo vemos desde Villamper la, la gestión de la, de la planta externa a través de una nueva aplicación que hemos construido que se llama gestión de planta externa OSP en, en 360 grados. Para lo cual eh, os vamos a hablar primero un poco de qué es la planta externa para sentar, digamos, un poco el, el, el objetivo de, de esta demostración que os vamos a hacer de, de un software para gestionar este tipo de infraestructura. La planta externa realmente viene del acrónimo inglés "outside Plan, que es toda aquella infraestructura que está fuera de mi planta. Es decir, toda esta infraestructura eh, física o infraestructura crítica o cableado físico que está en, en conductos, en torres, en postes, en racks o cualquier otro hardware asociado como repetidores, que tenemos fuera de nuestros emplazamientos o fuera de, de, de nuestros edificios. Realmente eh, se define el, digamos, en el término eh, oficial eh, como planta externa todo aquello o aquel equipo de comunicaciones ubicado entre el marco de instrucción principal MDF y el equipo de usuario final. Hay que decir que la planta externa no solo se refiere a, a redes de comunicación, también es aplicable una gestión de planta externa a sistemas de distribución de energía, de aguas o otro tipo de, de redes que estén eh, espaciadas y geolocalizadas. Luego a partir de aquí hay toda una teoría en esta gestión donde hay diferentes entornos operativos que los definen en clases dependiendo si el equipo está dentro de un ambiente controlado, más controlado o más al intemperie. Pero vamos, esto entra dentro del, del entorno de, de teoría. A partir de aquí, una gestión de planta externa se aplica en, en estos seis ámbitos que estamos viendo aquí. Por ejemplo, un campus universitario, en el cual tenemos varios edificios, eh, varias redes entre estos edificios o canalizaciones que deben ser gestionados. O, por ejemplo, en infraestructuras aeroportuarias, es decir, todo el, lo que son los sistemas de señalización de pistas y de aviones, requieren determinados anillos de comunicaciones y canalizaciones hacia estas señalizaciones para toda esta infraestructura que hay distribuida. En minerías también nos hemos encontrado algún proyecto para gestionar dónde se encuentran los sistemas de control y de la seguridad de minas, tanto en cielo abierto o cerrado. Compañías de energía o de oil and gas o de agua tienen redes de distribución que tienen diferentes elementos en esta infraestructura. Y por supuesto en, en el concepto ahora de Smart Cities que tenemos, en el cual tenemos eh, señalizaciones para el control de tráfico, cámaras, es decir, hay toda una serie de elementos en la vía pública que dan información en tiempo real a, a, a los usuarios y por supuesto el, el, el núcleo son toda la parte de telco y redes de fibra. Eh, el, para hacer una buena gestión de planta externa, eh, principalmente hay grandes retos a, a salvar, de acuerdo, que son los tenemos, los podemos englobar en esto que tenemos aquí. Tenemos una infraestructura completamente distribuida, que está en la calle, o está bajo tierra, o la tenemos elevada en postes, o incluso bajo el agua en los cables submarinos que, que hay entre, entre, entre países para, para la distribución de redes. El, el objetivo es, toda esta infraestructura es tener una calidad también de datos mejorada, de, de dónde está, cómo se encuentra, cuál es el estado, a la hora de, eh, de gestionar esta infraestructura. No existen datos, cada vez que hay que hacer una intervención se realiza un proyecto para alzar el SAI remoto y ver qué es lo que hay antes de eh, hacer una intervención, los planos están obsoletos, es, la calidad de esta información es un poco la, la que define este, esta necesidad de gestión. Y, por supuesto, cuando tenemos una incidencia en una infraestructura de este estilo, eh, la resolución y los tiempos de resolución de incidencia pues, dependen del conocimiento que tengamos de esta planta externa. ¿vale? La identificación de un punto de origen o una falla en el mismo. Eh, eh, digamos que si no hay una buena documentación de esta, pues, los costes son elevados a la hora de resolver incidencia. Hay que tener en cuenta que toda la infraestructura eh, de plantas temáticas se encuentra en la intemperie, bajo corrosión, bajo vandalismo. Son conceptos de seguridad que en un momento determinado pues, tienen otro concepto eh, diferente. ¿vale? Entonces, visibilizar todo este tipo de activos y conectividad en un concepto o en un conocimiento geoespacial de dónde se encuentran es algo muy complejo de, de gestionar. O nuevos despliegues, por ejemplo, de redes de fibra o de 5G. O sea, precisión en los procesos de alzamiento, todo esto son grandes problemáticas a las que se enfrentan eh, digamos, los gestores o administradores de este tipo de infraestructura dependen de terceros como son compañías contratistas o eh, empresas como ayuntamientos que se supone que tienen planos actualizados y luego no es así. ¿vale? Nosotros hemos eh, montado o hemos diseñado una aplicación eh, e intentamos dar respuesta a estos retos bajo una filosofía funcional de este modelo de gestión de infraestructura en diferentes funcionalidades que vamos a desarrollar con el software durante, durante esta vez, vale Para lo cual me voy a pasar al software y vamos a ir hablando de, de varias características. Yo tengo una, una, una infraestructura, tengo una jerarquía de diferentes elementos y vamos a comenzar a explicar esto con una serie de elementos que en toda gestión de, de planta externa son eh, típicos. vale, Como por ejemplo, eh, estamos hablando de en este concepto de pit, que realmente es una arqueta o un emplazamiento en un país. Hay países en los que este concepto de pit eh, se aloja, por ejemplo, en, en, en, en un poste en el cual tenemos varios elementos de, de esta planta externa. Un roadside cabinet, que es el concepto inglés, que son armarios que tenemos en la calle o diferentes eh, elementos donde introducimos diferentes equipamientos. Eh, cajas de fusión de fibra o los conocidos torpedos, eh, son elementos también que son muy comunes en, en este tipo de gestión de planta externa o eh, las propias mangueras de fibra, ¿vale? Sobre esto vamos a ir desarrollando eh, una serie de conceptos. Primero, estamos ante una solución donde vamos a poder ver cada uno de los elementos tal y como es. vale En un concepto tridimensional, aquí tenemos un rack de calle en el cual vamos a ver eh, los diferentes elementos que, que, que lo componen, como son pues, diferentes enlaces de fibra, bandejas de fibra o equipos de multiplicación o de redes en, en, en este caso. A partir de aquí ya hay un concepto de, de camino o de seguimiento de esta infraestructura. Es decir, si yo, por ejemplo, hago un clic en, en uno de los puertos de este equipamiento y quiero saber eh, hacia dónde va, eh, yo puedo trazar a nivel físico, pues por ejemplo, puerto a puerto, rack o identificar el suburbio o el, el rack de calle en el que está la arqueta, y los diferentes enlaces o, o torpedos por los que va pasando todo, todo, todo este camino, incluso pues hasta el punto final, el PR el, el, el o, o en este caso el SAI, donde nos encontramos en, en esta red. ¿vale? Este mismo punto, una infraestructura de, de planta externa es muy importante, el concepto o la funcionalidad de GIS, que es geolocalizar espacialmente en un plano eh, este tipo de distribuciones. Para lo cual, nuestra aplicación tiene eh, una, una, una integración o lleva embebido eh, lo que es el. el hemos elegido para, para este proyecto lo que es Google Maps, porque a nivel mundial es el, el, el elemento en este caso que más calidad y más actualización proporciona a, a nivel geoespacial, en el cual lo que hacemos es. Sobre, sobre este plano pues ir geolocalizando los diferentes elementos como son los racks o los, las, las arquetas con los diferentes fiber join que tenemos de infraestructura y los diferentes enlaces con sus diferentes datos. ¿de acuerdo? Eh, esto es importante porque en un momento determinado ya nos da conocimiento, se pueden utilizar funciones como Strip view dentro del tener un concepto real de, el, de dónde tiene que ir el, el operario o la empresa contratista a gestionar, por ejemplo, conceptos de, de infraestructura de, de planta externa. Por ejemplo, aquí estamos viendo un concepto aéreo. Eh, a, partir, a partir de, de aquí, eh, podemos ver que... Almacenamos información, por ejemplo, si yo, por ejemplo, voy al, al, al cabinet y voy a sacar lo que denominamos un concepto diccionario, en el cual tenemos una serie de datos, eh, como es el nombre, las coordenadas, coordenadas GPS, que es lo que me posiciona el elemento, un concepto que hablaré un poco más tarde, que es una funcionalidad de cómo de bien o mal documentado está el elemento, y una serie de campos que podemos poner dinámicamente. Es muy importante. En este caso, pues, la posibilidad documental en el proceso de operación de link a ficheros, ¿vale? como fotografías del elemento en cuestión o, por ejemplo, si queremos ver una, una ficha técnica, del, del, en este caso del gabinete de calle, en el cual pues, tenemos las diferentes especificaciones o datos o información de contexto ante alguna posibilidad de intervención o de despliegue o de incidencia. Incluso podemos ya unir con conceptos operativos en el cual yo puedo juntar aquí algo tan simple como un procedimiento o un protocolo de actuación ante determinado eh, elemento que, que ocurre. En este caso, pues, pues definido de acuerdo. Es más, la herramienta también tiene una, una, una posibilidad de, de gestionar determinadas tareas o, o trabajos y, y poder asignarlos. Eh, otra visibilidad que tiene la herramienta, igual que tenemos esta, este posicionamiento de, de mapa, eh, nos posibilita de, digamos, de, de alguna forma, vamos a ir otra vez al, al rack, seleccionamos el puerto y vamos a ver esto en, no en un mapa de Google Maps sino en, en el propio Google Earth ¿vale? para que lo veamos y veamos un concepto funcional interesante. Aquí ahora mismo lo que está haciendo es, eh, de los elementos involucrados en esta traza, está exportando toda su data y cada uno de los datos y me va a abrir eh, este posicionamiento sobre Google Earth para que os cuente un poquito eh, un, una funcionalidad interesante. Vamos a esperar a que acabéis de cargar. Vale, aquí tenemos el posicionamiento sobre Google Earth. Eh, que es el, el mismo eh, elemento que hemos visto en el, en el mapa. Entonces, pues, bueno, aquí en Google Earth tenemos un mayor nivel de detalle, es decir, podemos ver y en algún momento también podemos, eh, se exportan también determinados conceptos de datos sobre esto. Pero aquí hay una funcionalidad importante. Google Earth nos permite que en un momento determinado un concepto que nosotros manejemos en la aplicación eh, lo, lo guardemos, eh, con un nombre de fichero KML. ¿vale? Estos ficheros de KML podemos enviárselo a un técnico que está en el campo y él sobre su propio celular con la aplicación de Google Air instalada va a poder tener eh, una imagen como esta que estamos viendo aquí, en el cual él va a poder tener la traza de contexto con el simple envío de un fichero. Esto de alguna forma en el, en el proceso de operación o en el proceso documental también ahorra bastante, bastante tiempo en en este, en este concepto. Vamos a seguir eh, viendo elementos como por ejemplo eh, eh, una manguera de fibra. Normalmente estas mangueras suelen oscilar eh, entre 48, 96, 128 o 256 pares. Dependiendo ya del país puede ser, eh, los conceptos pueden ser diferentes y la herramienta eh, posibilita pues digamos tiene todo el nivel de detalle de todos estos pares que estamos viendo. En este caso esta tiene bastantes más, ¿de acuerdo? En el cual eh, gestiona todas y cada una de, de sus conexiones. A partir de aquí voy a abrir también el, el diccionario de este elemento, donde tenemos eh, pues, tipologías de, de cómo es el cable, qué tipología estamos manejando de, de cable, Cuentas de fibra, es decir, fibras ya hablamos de conceptos de capacidad, fibras que tenemos conectadas y no conectadas para saber la, la disponibilidad y luego podemos adjuntar ficheros, pues, pues igual que en, en, en, el, en el rack de calle como son fotos, pero aquí hay un, una cosa interesante, podemos adjuntar eh, espectrometría, por ejemplo, de, de, de una de estas fibras a modo documental y a modo operación cuando llevamos a los técnicos en, en campo, ¿de acuerdo? Como esta que estamos viendo. Es decir, un equipo de medida que en un momento determinado te hace algún tipo de medición para detectar un fallo, o detectar la calidad en este caso de, de la fibra de la fibra en, en cuestión. Vamos a seguir desarrollando algún, alguna funcionalidad adicional. Como puede ser, vamos a ir viendo también los, los diccionarios, en este caso del, de, la, de una arqueta, vamos a cerrar este que tenemos por aquí y vamos a sacar el diccionario de, de la arqueta en cuestión. Que aquí lo interesante, aparte de tener sus propios datos, de, de quién es el propietario de la misma, el tipo, tipo de construcción, pues datos que nos interesen, pues bueno, conceptos fotográficos a la hora de hacer una actuación de qué es lo que nos podemos encontrar cuando lleguemos a a este emplazamiento en, en calle, ¿de acuerdo? Eh, os he hablado que eh, todos los elementos que tenemos, eh, tiene, el software tiene una funcionalidad, digamos, de salud o de bien modelado, que se llama Hill Check, en el cual, pues, por ejemplo, nos identifica elementos en los cuales no hemos introducido coordenadas. Si no hemos introducido coordenadas, no se van a posicionar en el, en el mapa decir, por ejemplo, este fiber Join o, o Torpedo, si yo saco el, el diccionario del mismo, pues eh, por algún motivo nos han documentado las coordenadas. Entonces también nos permite, eh, de alguna forma, establecer un proceso de chequeo de, de la base de datos o nombres duplicados por eh, documentación de copy-paste en un momento determinado en el software que suele ocurrir para detectar en este caso errores humanos en la parte de documentación, esta funcionalidad la verdad que es bastante interesante. Por último, eh, no quería hacer este vídeo que fuera muy grande, os voy a hablar de, de la parte de, de Fever join o como los conocemos en, en, en nuestro caso Torpedos, vamos a cerrar algunas ventanas decir un, un torpedo o un fiber joint pues es algo de este estilo se modelan tal y como son en la realidad y con todas y cada una de, de sus eh, digamos eh, cajas de fusiones eh, a partir de aquí pues voy a sacar el diccionario y aquí hay una funcionalidad interesante que hace automáticamente la, la aplicación aparte de medir la capacidad del, del torpedo en este caso cuántos cuántas cuántas mangueras están usadas cuántas están disponibles una serie de datos que manejemos o introducir fotos, hay una, unos reportes automáticos, por ejemplo, a estos niveles, que, eh, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es un enlace, está este torpedo, con qué torpedo se está relacionado dentro de su misma área, de acuerdo a estos niveles, y podemos ir navegando o trazando cada uno de ellos, o ver un, lo que entendemos un reporte completo, en el cual eh, vamos a poder ver o identificar todos y cada uno de los pares en cuestión. Vamos a ver este reporte completo esta visión. Esto lo genera automáticamente la, la aplicación. Vamos a maximizarlo para que se vea bien. Y lo que estamos viendo aquí pues, son cada uno de los pares, en, en, en este concepto que hemos visto, de estos, de estos tres torpedos, y cada uno de los enlaces. Y a partir de aquí todo esto está vivo en el sistema Es trazable, como hemos visto en, en el... En el primer ejemplo en el cual pues estamos viendo pues cada uno de estos de estos elementos y su traza en, en cuestión bueno a partir de aquí eh, los... no quería eh, que fuera el vídeo muy largo quería de alguna forma que entendieran un poco nuestro concepto de la aplicación de OSP360 que hemos diseñado en mi jumper y cuál es el objetivo eh, que es una gestión de esta planta externa eh, conducida por por digamos esta solución que, que montamos y eh, os, os abocamos a que si de alguna forma pongáis en contacto con nuestro con nuestro equipo aquí tenéis mi dirección de correo para eh, tener más información al respecto. Muchas gracias y gracias por su atención.